Hola amigos de América Latina, mi nombre es Víctor Damián Rosa Villarreal, Entre espiritista y el más reconocido en América Latina. Hay personas que ya han consigo un síndrome o una fatalidad a lo largo de su vida, que nunca son felices en el amor, que no logran alcanzar la felicidad, que no logran llegar a esa felicidad tan anhelada. O hay otras personas que no logran tener la satisfacción sexual que anhelarían tener. Nosotros acá... En la Iglesia de Luz Iberina Semillas de Luz Universal estamos dispuestos a ayudarle. Únicamente contáctenos ya, contacte ya, llame ya, no espere un minuto más, llame ya en este instante a la Iglesia de Luz Iberina Semillas de Luz Universal, a los teléfonos que aparecen en pantalla. Si no contesto yo en el momento, contesta uno de mis colaboradores, pero pueden pedir por favor que lo comuniquen conmigo y yo personalmente le atenderé su llamada. Acá, en la iglesia los Cibrinas y, y Mías de Luz, estamos dispuestos a ayudarle, a servirle, a colaborarle, a regresar la armonía, la felicidad a su hogar. El amor de su vida puede estar a la vuelta de la esquina, pero usted tiene que poner de su parte. El amor de su vida puede estar también esperando por usted, pero usted tiene que poner de su parte. No espere que las cosas sucedan por sí solas, no espere no que las cosas caigan del cielo. Usted tiene que poner de su parte si realmente quiere que su destino cambie, si realmente quiere que su vida cambie. Su vida puede ser totalmente diferente, pero el primer paso lo tiene que dar usted. Contácteme ya desde cualquier parte del mundo a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbame a mi WhatsApp. También son los mismos números que aparecen en pantalla. No olviden suscribirse a mi canal y darle me gusta. Y visite mi página web. Una de